Genshin Impact Cross Save disponible para Android, iOS, Windows, pero no para PlayStation 4. Genshin Impact es uno de los juegos que más ha llamado mi atención por su estilo similar a The Legend of Zelda Breath of the Wild, los bonitos diseños de sus personajes y sobre todo por tratarse de un juego de acción RPG. Genshin Impact está disponible para Android, iOS, Windows y PlayStation 4. Como poseedor de varios de estos dispositivos he estado analizando cuál es la mejor versión que podría bajarme y he tomado una decisión, me bajaré dos versiones, la de Android y la de PC. ¿Por qué he elegido las versiones de Android y PC? La primera razón es porque mi móvil más potente es un Android y la segunda es porque hay cross save entre dicha versión y la de Windows y como tengo PC, parece que me va a funcionar muy bien. Si eres un usuario de iOS, también cuentas con cross entre estos dispositivos, así que no tienes nada de qué preocuparte. ¿La versión de Genshin Impact tiene cross-safe para PlayStation 4? Lamentablemente no. Miyo, la empresa desarrolladora de Genshin Impact, ha confirmado que de momento la versión para la consola de Sony va por su cuenta. Así que esto quiere decir que si avanzas una partida en la PlayStation, solo podrás seguir progresando en la misma consola. Genshin Impact también estará disponible para Nintendo Switch y Xbox, aunque no se sabe de momento la fecha de salida. Tan pronto se tenga información, estaremos comunicándola. Muy bien, ¿qué versión elegirás tú? Me parece sumamente interesante el tema de poder compartir mi avance entre mi móvil y mi PC. Se me hace una experiencia algo similar a la que regala la consola híbrida de Nintendo. Poder jugar Genshin Impact en modo portátil, o sea en Android, y en modo sobremesa en PC va a estar de lujo, simplemente no puedo esperar para disfrutar de este juego que está a punto de salir, ¿y tú? ¿Cuál versión vas a elegir definitivamente? Nos aguarda una impresionante aventura que quienes han probado el juego aseguran que será inolvidable. Además es inevitable no sentir su influencia en The Legend of Zelda, incluso su música suena genial. Nos vemos en Genshin Impact. Ya lo sabes, en este canal comparto música hermosísima de videojuegos, algunos análisis, algunas críticas, gameplays y otras cosillas. Así que si te gusta todo esto, suscríbete para seguir compartiendo. Les ha hablado Serio Games, que tengan un feliz juego.